Déjeme decirle, no va a haber otra oportunidad como esta. El pueblo salvadoreño está a la escucha. Esta comisión lo está escuchando detenidamente, pero también el pueblo salvadoreño. Si usted había deseado tener la oportunidad de poder dirigirse al pueblo con la verdad, este es el momento. Yo sé que lo está haciendo, pero yo lo quiero invitar a que no se detengan en decir la verdad. No se detengan en decir nombres. Le insisto, no va a haber otra oportunidad como esta. Y nos gustaría que no solo por Dios, sino por el pueblo, por su familia, tal como usted lo dijo. Por esta comisión que busca la verdad, nos acompañe. Y nos dé precisamente lo que el pueblo salvadoreño ha estado esperando. Gracias. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Mendoza. Gracias, presidente. Buenas tardes, don Tony Saca. Quiero hacer una breve remembranza de lo que he hablado. Y bueno, entiendo yo que debido a la corrupción de los gobiernos anteriores al, al que usted presidió, entiendo que, por lo que no expresó, también fueron baucados para que pudiera de alguna manera eh, seguir trabajando de la manera que lo habían hecho presidentes del Partido Arena anteriormente al suyo. Recuerdo también que eh, estuvo acá el expresidente ya fallecido, Francisco Flores, el que también declaró que entregaban el dinero en bolsitas en el tiempo de que se le cuestionó por los 10 millones de dólares. Eh, su hijo en un video por ahí también salió manifestando eh, muy emotivo, de verdad, diciendo que Arena dijera la verdad, que Arena era la principal fuente de recepción de, de fondos y entonces yo no voy a hacer preguntas de cómo posiblemente llegaba el dinero a ARENA, como, como la colega diputada que estaba tratando la manera de hacer llegar o crear preguntas que no venían al caso. Pero bueno, ARENA sabemos todos los salvadoreños que es un partido corrupto, que es un partido que le ha hecho mucho daño al país y eh, toda esa corrupción que existía en las en administraciones anteriores y cuando lo acusaron de robo y corrupción y también nos manifestaba que no lo dejaron contar toda la verdad, le bloquearon con la fiscalía, con el sistema judicial. Eh, la pregunta es, ahora, Antonio en esta nueva administración, que le apertura poder hacerlo, que abre el espacio para que usted pueda decir toda la verdad que siente. Hoy que la verdad está saliendo a la luz y que los acusados, o perdón, los que lo acusaban son los verdaderos actores principales en todo este acto de corrupción que el país ha sufrido. Me gustaría saber. Tony, que siente esa apertura que ahora tiene. Bueno, muchísimas gracias, diputado Mendoza. Yo quisiera primero retomar las palabras del presidente de la comisión, que me hizo un llamado a aprovechar esta oportunidad. Yo quiero reiterarle al presidente que he hablado en un ejercicio de memoria que apenas he tenido, yo creo que usted la semana pasada nos convocaron, yo he visto apenas, no, no hay visitas en el penal, yo he visto apenas a, a mi abogado el día de hoy en visita profesional, y que me, me ha dado la información cuando hablaba yo de, la, de, de, de, de los ambientes desfavorables y las amenazas de los que se sienten mal por lo que yo estoy diciendo. Pero lo que yo estoy diciendo es lo que se debió decir en el 2018. Pero bueno, le agradezco la invitación. Quizás, y quizás solo, solo eh, para, para acompañar lo que usted decía. Sí, yo, yo le hacía la invitación definitivamente porque eh, me llamó la atención cuando usted dijo que había estado esperando por esta oportunidad. Y el pueblo casualmente ha estado esperando por conocer la verdad. Entonces, eh, la invitación era directa para que usted entendiera, ¿verdad?, que este momento no se va a volver a repetir y que lo aprovechara para demostrarle al pueblo y poder otorgarle lo que tanto ha estado esperando. Gracias. Sí, muchas gracias, presidente, para contestar al diputado Mendoza. Yo creo que es una feliz ocasión para decirle a los salvadoreños, aquí estoy convocado por la Asamblea Legislativa, por esta comisión especial, He dado una cantidad de información enorme. Yo no he venido a mentir, ni a ocultar, ni a decir que tal vez sí, tal vez no. Sino que aquí se han pagado sobresueldos. Y yo lo reitero una vez más a esta comisión y al país completo que me ve. Es una, una buena oportunidad. Y he estado haciendo en este receso que usted dio, presidente, diputado Mendoza, estaba haciendo una revisión de algunas cosas. La comisión de gobernabilidad que presidía eh, Gloria Salguero, que en paz descanse, la Defensoría del Consumidor, la doctora Evelyn Yacir de Lobo, que también recibía sobresueldo, ella mensualmente. El comisionado para la integración centroamericana, Conrado López Andreu. Eh, la comisión política, el señor Mario Acosta, formaba parte de una comisión política asesora de la presidencia y recibía un estipendio. Eh, en el caso de, la, de las comisiones, la Comisión Nacional de Desarrollo, la Comisión Nacional de Desarrollo funciona desde el tiempo del presidente fallecido, Armando Calderón Sol. Perdón que le interrumpa, señor Saca. Usted habla, recibieron, ¿verdad? Pero nos gustaría conocer montos, nos gustaría... Bueno, yo voy a tratar de, de darle la información de la que dispongo en este momento. Perfecto, Estado, presidente. Mire, la Comisión Nacional de Desarrollo, que nace en los tiempos del presidente Calderón Sol, vuelve en mis tiempos a funcionar, pero ellos desde ese momento tenían, eh, en el caso del señor Roberto Rubio, tenía un estipendio de $2,300 dólares mensuales que se le depositaban en sus cuentas en los bancos. Perdón, Roberto Rubio, ¿a dónde a dónde estaba él? En la Comisión Nacional de Desarrollo. Ok, gracias. Él, eh, la señora Sandra de Barraza, el señor Salvador Zamayoa, David Escobar Galindo, de los que recuerdo... Yo las cantidades, eh, eh, la que sí tengo, porque he verificado, es la de 2.300 dólares mensuales al señor Roberto Rubio. El que defendía la democracia, dice usted, ¿verdad? Sí, Roberto Rubio. Solicito Roberto Rubio. la palabra, por favor. Eh, esta comisión trabajó durante todo el periodo, incluso estuvieron en el proyecto de la longitudinal del norte, cuando este servidor en una gestión del gobierno, se consigue el primer fondo del milenio por más de 400 millones para la construcción de la longitudinal del norte y todo el desarrollo de la zona norte del país. Y así hay otras comisiones eh, que, que, que he estado tratando de, de, de tener esta información. Sí, la Comisión de Desarrollo trabajó, es, es muy famosa, Eh, con respecto a la seguridad, yo quisiera. No sé si hay alguna otra pregunta sobre esto, presidente. Por favor, por si. Con respecto a la seguridad, yo hice una mención respecto a la seguridad. Eh, yo tengo la seguridad respectiva y, y, y soy un privado de libertad igual que todos. Por supuesto, por la posición política que yo ocupé, estoy en una sección aparte, como es lógico, por, por temas de seguridad. Recuerden que en el mismo penal donde me encuentro hay gente que fue a la cárcel en los tiempos de la supermanodura y, y no creo que sean exactamente eh, personas amigas, y el penal ha dado la seguridad. Yo cuando me refiero a la... Eh, amenazas, si he recibido información de parte de mi abogado, de que hay mucha gente que está muy preocupada por, por lo que iba a pasar hoy. Y hay otros que no dan la cara, y que en su momento pues, se tendrá que hablar de ese tema. Pero quiero aclarar, en el penal no, no hay llamadas telefónicas, en el penal no se puede hablar por teléfono, no hay visitas profesionales, hay un control estricto sobre el tema del de, eh, coronavirus y no recibimos visitas familiares, a raíz de esta emergencia decretada por el Presidente Bukele. En este sentido, eh, yo he tenido que enterarme en las últimas horas con mi abogado. entenderá que hemos dispuesto de 20 horas para poder tener eh, la cantidad de información que hemos reunido, más algunos papeles que nos quedaron del juicio. Y otros que van a, vamos a entregar, porque nosotros somos muy responsables. Yo he escuchado que ustedes son una comisión responsable y que la Asamblea es muy responsable, y nosotros venimos aquí responsablemente y vamos a entregar los recibos que tenemos disponibles para que estén en manos de esta comisión. No sé si, si tenía alguna otra pregunta el diputado Juan Carlos Mendoza. Pues la verdad que eh, más que todo es un comentario, yo quiero, me siento, eh, de verdad, yo creo que el, el, el sentir que tengo ahorita es, es de la población, yo creo que se siente como muy agradecida porque se nos están abriendo los ojos tantas dudas que hemos tenido durante todo este tiempo, y hoy pues... Eh, realmente estamos teniendo datos muy importantes que van a servir a esta comisión así es que eh, también hay que recalcar que eh, la, esta nueva administración este nuevo gobierno pues está dando este tipo de aperturas se está combatiendo todo este tipo de, de acciones ilícitas que han habido y qué bueno que podamos tener todo eh, todo este material que nos está dando que nos va a servir pues para que esta comisión tome sus decisiones. Sí, solamente gracias. Gracias, diputado. Tiene la, pala la palabra la diputada Rebeca Santos. Gracias nuevamente, presidente. Señor Saca, usted en reiteradas ocasiones ha manifestado que eh, de alguna manera hay personas que han recibido pagos por, por, por servicios que prestaron de alguna manera. Yo quiero insistir con, con el tema de los medios de comunicación. Usted podría mencionar nombres de medios que recibieran eh, apoyo institucional, eh, colaboración, respaldo, como se le pueda llamar, porque eh, de alguna manera, pues, estábamos o cerramos con el diputado Castro en el sentido de que el dinero que se les entregaba era de la partida secreta de los gastos reservados usted podría mencionarme el nombre de los medios específicamente que recibían ese tipo de retribución perdón yo creo que usted observó diputada si esa lista la tiene usted disponible ahí están todos los los nombres y, y básicamente toda la publicidad que aparece ahí, es pagada con gastos reservados. Si usted me permite, eh, si me pudiera permitir el, el, el, el documento, quiero, quiero ser... Aquí hay cheques de proveedores. Quiero aclarar que en el caso de... que lo estuve leyendo antes de entregárselos, en el caso de Canal 2 S.A., por servicios de publicidad se les cancelaron 350 mil dólares, pero es publicidad contratada. Se pagaron con gastos reservados, eso sí. Pero, perdón, pero ¿por qué con gasto gastos no, reservados? Porque ¿Por no existía, presidente, una partida en el presupuesto para comprar publicidad, para, para tener esa, esa campaña informativa del gobierno. Y esto no es solo en el gobierno nuestro. Yo los invitaría a que revisaran eso, ¿eh? Se pagó con gastos reservados. Eh, aquí están todas las listas de personas jurídicas, naturales, que recibieron y el, y el por qué recibieron. Es una información completa, ¿verdad? Ok, eh, con el tema de los medios, usted manifestaba que usted heredó de parte del presidente Flores el mecanismo, la forma, incluso el decreto que le dijo él que podían darle continuidad, que en aquel momento usted asumía que era legal. Podríamos hablar, por ejemplo, que de esa partida y gastos reservados recibió de alguna manera... Eh, dinero, por ejemplo, la prensa gráfica, el diario de hoy, Enrique Altamirano directamente con nombres. No, no eh, el diario de hoy, la prensa gráfica, el diario El Mundo y estos medios vendían publicidad al gobierno y si sí, esa publicidad se pagó con fondos reservados, pero era por publicidad, no entre, entregábamos dinero para comprar opiniones ni para comprar eh, voluntades, en el caso de estos medios. Hay un caso que no aparece acá, que es el del diario de hoy. El diario de hoy tenía un juicio por el tema de los directorios telefónicos, el famoso caso de Prejo. El famoso caso Trejo, que era la, con quienes ellos se habían asociado para el directorio telefónico que precisamente lo ganó esta sociedad. Pero el gobierno decide quitarles, no sé por qué razón, y ellos ponen una demanda ante los tribunales que ganan. Ellos ganan esta demanda y es una demanda por más de 8 millones de dólares. El señor Lafitte Fernández y el señor Fabricio Altamirano, cuando yo era presidente electo, me visitan y me explican, esta demanda la hemos ganado. Y la demanda ordena al gobierno pagarles. Y nosotros les comenzamos a pagar, no con fondo reservado. Eso lo pagó el Ministerio de Hacienda. Ahí está en los controles. No puedo precisarles si terminamos de pagar esa demanda. Pero sí, se le, se le pagó. Es una, una cosa que está ahí en los números del Ministerio de Hacienda. Ok. ¿Podría usted, de manera clara y precisa, eh, señor Saca, determinar que no se pagó sobre sueldos a periodistas? Mire, esto de, lo, de, de los periodistas es algo que se le, se le entregó al Secretario de Comunicaciones, para entenderse. Para, para, para hablar con, con, con, con periodistas. Yo realmente creo creo que la Secretaría de Comunicaciones estableció con algunos medios, con algunos periodistas, y esto lo manejó directamente la Secretaría. ¿Saliendo de la partida secreta? Sí, por supuesto, este es el dinero de la partida secreta. Ok. ¿Dónde? Déjeme entender, entonces de la partida secreta se le daba a algunos periodistas, como acaba de decir. Sí, yo entiendo que se le daba, sí. Y esto de alguna manera definitivamente inclinaba opiniones, porque es, era un pago del erario público que salía, digo, para, para periodistas. El trabajo del secretario de Comunicaciones es precisamente lograr un, pues, lo, lo más favorable posible al trabajo del gobierno. Yo entiendo que se tenía muy buena relación con Narciso Castillo. Nacho Castillo. Nacho Castillo. Se tenía muy buena relación con Álvaro Cruz Roja. Y con Lafit Fernández. Son los nombres que he tratado de recordar. De lo que me comunicó el fallecido... ¿Algún otro nombre? Que... de Comunicaciones, no, no tengo... Estoy... Jorge Hernández, por ejemplo. Jorge Hernández, sí, sí, sí, él estaba como asesor, eh, ya determinó que Hernández recibía mensualmente 10 mil dólares. mil dólares. ¿Por cuántos años? Todo el periodo. ¿Otros montos de, la, de las personas que acaba de mencionar? No no, no tengo los montos, diputado. Una última consulta. Eh, usted mencionaba eh, sobre la Comisión Nacional de Desarrollo sí. con el señor Roberto Rubio. Este monto que se le cancelaba a él, ¿Era de la partida secreta, de los gastos reservados? Pues mire, yo entiendo que sí, o sea, la, la, la presidencia de la República les hacía el depósito, lo que ellos tenían era una cuenta que tenía la presidencia y se les cancelaba, yo entiendo que sí. Ahora se les cancelaba por su trabajo en la Comisión de Desarrollo. Ok, muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra al diputado eh, William Soriano. Gracias, presidente. Señor Saca, vamos a aprovechar que tenemos esta oportunidad de, de dirigirnos al pueblo salvadoreño y decirle la verdad, verdad. Tenemos una oportunidad de oro, de esclarecer cómo los gobiernos de arena destinaban el dinero para los diferentes pagos. Nos ha quedado bastante claro que se utilizaba para la gobernabilidad, eh, nos ha quedado claro que se utilizaba para la opinión, nos ha quedado claro que se utilizaba para la justicia en muchos diferentes ámbitos, pero no me queda claro un aspecto, y usted nos mencionaba que el partido Arena, en el listado de... Beneficiarios de cheques, aparece en el cheque número 15, dice Arena con dirección en prolongación Calle Arce entre 45 y 46, Avenida Norte número 2429, San Salvador, quien recibió en concepto de cheques 413 mil dólares con $754. dólares. Yo sé que usted en su tiempo de mandatario tenía más o menos unos 500 efectivos del batallón presidencial asignados. ¿Por qué contratar seguridad si ya tenía, Porque cuando asistía a eventos de arena? Uh -huh. Exactamente, es lo que expliqué en la primera parte de mi intervención, diputado Soriano. Lo que sucede es que hay partes en donde el Estado Mayor presidencial no intervenía, en las partes periféricas. Entonces se necesitaba contratar seguridad para tenerla eh, al lado de, de la parte periférica para el Presidente de la República. Pero sí nos confirma entonces que el Partido Arena sí, recibió... Se, se le entregó ese dinero, Dinero claro. de la partida secreta. Claro, era precisamente para ese tema de seguridad. Se le entregó al Partido Arena, en otras ocasiones, dinero, no a través de cheques, sino en forma de, de sobres, en efectivo, en apoyo logístico, en apoyo institucional. que recuerde? No, que yo recuerde no No importa Recuerde que es una oportunidad que tenemos ahora de esclarecer muchas cosas. Y he esclarecido bastante, diputado. Entiendo. El pueblo salvadoreño nos ha pedido que, seamos, que no le tengamos miedo a las consecuencias. Hemos venido a cambiar este sistema corrupto, podrido, que nos ha envuelto en la miseria como país. Y hemos hecho lo mejor posible como bancada. Y en ese sentido usted está aquí compareciendo para ayudarnos de una vez por todas a enterar ese sistema. Entonces le voy a pedir que me ayude a detallar un poco más sobre los funcionarios que recibían dinero de las partida secretas de la Corte de Cuentas. Yo no tengo ningún recuerdo de haber entregado a la Corte de Cuentas, en el tiempo de este servidor, ningún tipo de, de, de dinero a los presidentes de la Corte de Cuentas. ¿Será que su, su secretario privado le ayudó de alguna forma? Que tenga conocimiento. No creo que, que él hiciera algo semejante, sin autorización del presidente, pero no. Si lo tuviera diputado, lo diría. Bueno, muchas gracias. Vamos a partir de la siguiente pregunta. Lo que pasa es que, como es bastante amplio ese tema de la gobernabilidad, queremos aterrizarlo lo más posible a casos específicos. ¿Hubo alguna situación en específico durante su mandato que requiriera refuerzo institucional para lograr ciertos resultados? En algún aspecto, digámoslo, que recuerde usted que que estos apoyos institucionales hayan cambiado esa situación, que nos pueda mencionar, que recuerde, sí, sí, haga me, memoria. Que no, no, no, no, no, no he captado, perdone. Digamos alguna situación que no sea favorable para su gobierno uh -huh. y que haya utilizado este mecanismo de gobernabilidad para poder crear una condición favorable. ¿Tiene algún recuerdo o algún ejemplo que nos pueda traer al presente? No, no, no se ¿Alguna decisión de del órgano judicial, alguna decisión del órgano legislativo, alguna decisión de algún... de este tipo? Mire, el órgano... el órgano legislativo usualmente le cortaba presupuesto a la Corte Suprema de Justicia. Le cortaba presupuesto, era todos los años que le cortaba presupuesto. Y varias veces se reforzó el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Y se hizo con la facultad que existía para la transferencia de fondos. Que posteriormente, un, un año después de la salida de nuestro gobierno, la sala de lo constitucional lo prohibió. Okay. Entendemos. Bueno, ya para terminar, presidente, mi intervención... Eh, ¿Recibió usted de parte del Partido Arena algún lineamiento, alguna solicitud explícita de poder darle algún tipo de estipendio a algún funcionario, algún militante, alguna persona de interés del Partido Arena? No, yo nunca recibí del Partido Arena ninguna orden. Por eso es que estoy preso, diputado Soriano, porque mucha gente que manda en Arena no le gustaba mi forma de gobernar sobre todo cuando me dediqué a invertir en la parte social. Muchas gracias, señor Saca. Señor Saca, una preguntita adicional antes de darle la palabra a la licenciada Romero. Usted mencionaba de las páginas amarillas, ¿verdad? De verdad mencionó este de estos directorios telefónicos. Y eh, ¿Podría precisar si eh, ese dinero se le entregó de manera total a ellos o fue por partes? Eh, eh, era por abonos, era de por acuerdo abono. a la capacidad del Ministerio de Hacienda. No se pagó de fondos reservados. ¿En cuánto tiempo más o menos se le entregó? Más de 8 millones, dices, habrán sido 12 millones, 14 no, no, millones. No, no, no, la demanda era de 8 millones. 8 millones. Nosotros creo que no terminamos de cancelarles, creo que el siguiente gobierno, no sé si se los canceló. Ustedes tienen la información en el Ministerio de Hacienda, pero eso se hizo en pagos... Que no están acá porque no son de fondos reservados. ¿En cuánto tiempo más o menos se hizo el pago, los pagos que no, usted dice? No, no le puedo precisar, a lo mejor era un pago anual, o sea, podría caer en una, en una imprecisión, presidente, si, entiendo. si dijera eso. Gracias. Eh, Tiene la palabra la licenciada Romero. Gracias, presidente. Don Elías Antonio Saca. Al igual que como uno de los colegas que me antecedió decía que la población está muy interesada en lo que está sucediendo y en el desarrollo de esta comisión eh, a mí se me han hecho llegar varias preguntas que quiero aprovechar trasladárselas a usted hay ex empleados de de casa presidencial que estuvieron en su gobierno, en su periodo, que afirman que, por ejemplo, la, la señora María Victoria Mixco de Dardano, la señora Liz de Mixco, la señora Ana María de Sol y la señora Michelle Sol trabajaban en el despacho de su esposa. Por ende, por ser familia de su esposa, no las tenían contratadas, pero sí recibían eh, un pago de la partida secreta de los fondos reservados eso es cierto y de cuánto era lo que recibían no existe ningún pago de ninguna planilla extra en la secretaría de la familia más que la existente de todos los empleados y la, el equipo de colaboradores que tenía la primera dama en ese entonces que son estas personas que mencionaban algunos son varios varias personas algunos de ellos usted los ha mencionado algunas de ellas usted los ha mencionado nunca recibieron ningún salario y entonces ¿trabajaba a, trabajaban trabajaban a donoren o lo hacían por patriotismo o por trabajaban qué? por horas llegaban a colaborar habían varios equipos de colaboración Pregunto, presidente, porque recuerde que está bajo juramento y hay personas que fueron compañeros de casa presidencial que afirman que recibían pagos eh, o bonificaciones, o como se le quiera llamar, de los fondos reservados de la presidencia, estas personas. Yo la invito, diputada, a que si usted tiene esa información, la presente en las instituciones respectivas le puedo asegurar que de la partida de casa presidencial no se pagó ninguna planilla de las personas que usted está hablando, porque eran colaboradoras de la primera dama. Claro que sí, tenemos el derecho de presentarnos a las instancias correspondientes, mm -hmm. pero como nuestro trabajo de esta comisión es investigar claro. y aprovechamos su visita, eh, estoy haciéndole este tipo de preguntas. La otra pregunta siempre en el mismo sentido. El señor Andrés Rovira eh, era también parte de su gabinete, era miembro representante de una institución autónoma, específicamente el FISDL. ¿Él recibió sobresueldo o es que solo tenía su salario? Él recibió sobresueldo. ¿De cuánto? No tengo yo el dato, pero durante los cinco años. Entonces, el señor Andrés Rovira, fundador también de Gana, recibió sobresueldo en su gobierno. De acuerdo. El señor eh, director de aduanas de su gabinete, el señor Gustavo Villatoro, recibió sobresueldo. No recibió nunca sobresueldo el señor Gustavo Villatoro como director de aduanas en mi gobierno. Todos recibían, los ministros, los presidentes de autónoma, pero el director de aduanas, Gustavo Villatoro, no recibía sobresueldo. No recibió sobresueldo el licenciado Gustavo Vietor De acuerdo. En este momento, el diputado actual Guillermo Gallegos era el jefe de fracción del Partido Arena. ¿Recibió él en alguna ocasión algún sobresueldo? Absolutamente ningún sobresueldo el señor Mario Tenorio y el señor Juan Miguel Bolaños, si no mal recuerdo, sí, Juan Miguel Bolaños, eh, ministro, y dice ministro de Gobernación de su gabinete, eh, ¿recibieron sobresueldos? En el caso del ex diputado Tenorio, nunca recibió sobresueldo. ¿Y del señor Juan, Juan Miguel Bolaños? No lo recuerdo, no lo recuerdo. Casualmente, el único de la administración que no recuerda. Okay. Eh, antes de irnos a receso, yo le preguntaba también de otras personas que estuvieron en su gabinete en diferentes eh, cargos y que actualmente están también en el gobierno. Y le preguntaba yo específicamente si estas personas habían recibido sobresueldo. Y me refería al señor Ernesto Sanabria como por ejemplo, que estaba encargado de comunicaciones, a César Daniel Funes, que estaba encargado de la juventud, de hecho una secretaría creada por usted, y el señor Carlos Alemán. ¿Ellos recibían sobresueldo? El porque caso, no estaban de gratis. ¿verdad? En el caso de la Secretaría de la Juventud, el señor César Daniel Funes sí recibió sobresueldo. ¿De cuánto era? No, no lo recuerdo. El señor Ernesto Sanabria trabajó en Radio Nacional, Radio El Salvador. Nunca fue empleado de comunicaciones, ¿Pero le apoyaba en comunicaciones. Nunca fue empleado de comunicaciones de Casa Presidencial. Y nunca le pagamos ningún centavo al señor Sanabria. Por patriotismo lo hacía. No, él ganaba salario. Y, en, en, en el radio. caso del señor... Francisco Merino Hijo, también, que fue funcionario suyo, ¿recibió sueldo o no, sobre sueldo? No, no recibió sobresueldo, Él tenía su sueldo como director de protocolo. Bueno. Señor Saca, usted hace un momento nos decía también que más tarde iba a venir su secretario privado, en ese momento, y que él nos iba a dar más información a nosotros. ¿Usted, antes de venir acá, se puso de acuerdo con el señor Elmer Charley sobre lo que iban a decir en esta comisión? ¿Se distribuyeron lo que iban a decir en esta comisión? Diputada, le recuerdo que el señor Elmer Charley y sus servidores estamos en el sector 9 de Mariona y nos vemos prácticamente 18 horas al día. Porque trabajamos, lo sé, lo sé, estamos, te pusieron de acuerdo. estamos en diferentes celdas y evidentemente tengo que platicar con él. Por supuesto que tengo que platicar con él. Particularmente sobre lo que le pregunto, expresidente, señor Saca. Sí, claro. ¿Se pusieron de acuerdo? No, no, platicamos. Es que no es de ponerse de acuerdo. Si los dos hemos sido convocados, diputada, por una comisión especial, por supuesto que tengo que platicar con él. Entonces se deduce que se pusieron de acuerdo, porque usted afirmó hace un momento que él nos iba a dar otra información. Quiere decir que ya están convencidos de la parte que a usted le correspondía decir y la que él va a decir. Por supuesto, diputada, si me permite contestar. Uh -huh. Por supuesto. Él tiene información de la Secretaría de, Comunic de, de Privada. Yo tengo información. Tenemos que platicar. Porque es, es la verdad la que vamos a decir. Okay. Imagínense que estamos eh, compartiendo muchas horas, tenemos que platicar. Me queda claro, se han puesto de acuerdo. Eh, la otra preguntita, usted hablaba, cuando yo le pregunté en la anterior intervención sobre el señor Zacavides, que si le habían pagado algún sobresueldo, usted me dijo que no. Uh -huh. Pero es de conocimiento público un recibo de, me, de 20 mil dólares que recibió. ¿En calidad de qué los recibió esos 20 mil dólares? Exactamente, los recibió por compra de repuestos para vehículos de casa presidencial. Ya la traía, la respuesta está escrita, precisamente. No, es que usted me hizo una pregunta y yo quería También aprovechar para aclararla. También en el legajo de información que usted nos ha dado de los cheques asignados a personas jurídicas y naturales, aparece el señor herbert Zaca. Estos cheques fueron pagados con fondos reservados de la presidencia. Aun siendo fondos reservados de la presidencia, ¿usted le, dio, le adjudicó eh, a él algunas eh, licitaciones? Ninguna. Y entonces en calidad de qué le pagó esta cantidad de dinero que aparece acá. Que usted me dijo que no era sobresueldo, que era proveedores, entonces él era uno de los proveedores de casa presidencial. O en calidad de qué, entonces son estos cheques. Es compra de repuestos, diputada. 20 mil me dijo que era en calidad de compra de repuestos. Uh -huh. Pero las otras cantidades que aparecen acá no son de 20 mil dólares. Es compra de repuestos. Básicamente, eso es la información que yo tengo. Eso es lo que recuerda. Bueno. Usted, volviendo al tema de los sobresueldos, aún sabiendo que estaba al margen de la ley, tomó la decisión de dar los sobresueldos, porque eso es lo que me dijo hace un momento también, que fue decisión propia de dar sobre, eh, los sobresueldos, ¿Aún sabiendo que eso iba en contra de la ley, que no estaba dentro del marco legal, o lo consideraba legal usted en ese momento? Yo lo consideré legal y así me lo presentaron mis abogados en un principio. Por eso se pagaron los sobresueldos a los funcionarios que contraté para la administración. ¿Y eso era sostenible, hablando financieramente, estar pagando esa cantidad de sobresueldos? Claro, fue sostenible si lo pagamos. Dejaban de hacer otras operaciones, obviamente, de apoyo a la población por pagar este tipo de sobresueldos. Preguntita. Licenciada. Si usted... Si tiene, ahorita si tiene ahorita tengo la última va, pregunta. Gracias. Ahorita, y yo creo que tengo el derecho a tomarme el tiempo necesario para hacerla. Lo que pasa es que. ¿Usted se, no se autoasignó sobre sueldo durante su gestión, presidente Sac Perdóneme. ¿Usted se autoasignó sobre sueldo durante su gestión? No, no tenía sobre sueldo. De acuerdo. Gracias. Tiene la palabra eh, la diputada Marcela Pineda, por favor. Gracias, presidente. Señor Saca, como lo ha manifestado en dos ocasiones o un poco más, existía un cheque a nombre de ARENA y también ha manifestado que este cheque era en concepto de pago de servicios de seguridad. Esta seguridad o a qué empresa se contrataba ¿Era usted quien decidía qué empresa se contrataba o era el partido Arena quien decidía qué empresa se contrataba? Eso estaba en manos del partido. ¿Quién era el tesorero de Arena en el momento en el que usted daba ese cheque? El tesorero en el año 2006. Estamos hablando de la elección del 2006. El tesorero era el, el señor eh, Elías Bajaya. Cuando hablábamos también eh, acerca de algunos periodistas y mencionó al señor Narciso Castillo, Álvaro Cruz, y que estas personas recibían cheques, ¿estos cheques quién los entregaba? El secretario de Comunicaciones. ¿Quién era el secretario de Comunicaciones? En Paz descanse Julio Ranga. ¿Recuerda usted cuánto se le daba al señor Narciso Castillo? No, no tengo recuerdo. ¿Al señor Álvaro Cruz? Tampoco. ¿A Lafi Fernández? Tampoco. Cuando hablábamos también acerca de, de esto quisiera como aclararlo. Cuando hablaba acerca de la del pago por, el digamos inconveniente que el gobierno anterior no se hizo cargo del pago del directorio telefónico, usted mencionaba el nombre del señor Fabricio y también mencionó al señor Lafit Fernández. ¿Cuál era la vinculación del señor Lafit Fernández con el señor Fabricio Altamirano? Bueno, Lafit Fernández era el director editorial de el gerente editorial del diario de hoy. Y eh, me visitaron cuando yo era presidente electo para hablarme de esta demanda que el Estado no se las había querido pagar. Entonces, señor Zaca, podemos decir que la FIF Fernández recibió sobresueldos de la partida secreta y también recibió de alguna manera el pago de la deuda por el tema de los directorios telefónicos. El pago de los directorios telefónicos es una demanda que ganó el diario de hoy en los tribunales y la pagó el Ministerio de Hacienda. Uh -huh. Lo otro, lo de la Secretaría de Comunicaciones, eran fondos reservados. Eran fondos reservados. Gracias, presidente. Gracias, señor Saco, por su respuesta. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Gracias, presidente. Señor Saca. Voy a retomar el tema del cheque que aparece a nombre de ARENA. Es un cheque por una cantidad de 413 mil dólares. Usted ya explicó que lo ocupaban o se usó esos recursos para brindar seguridad. ¿A qué? Al presidente. La seguridad periférica. No solamente en San Salvador y, y duró en el tiempo... Varios meses. ¿Qué tipo de, de actividades era? eran estas a las que usted acudía? Seguridad privada, eran actividades eh, partidarias. ¿Partidarias? ¿En qué sentido? Yo era ¿mitines? el presidente del partido ARENA. Okay. Era durante eh, mitines en San Salvador. En ¿Campaña el... presidencial? No, no, no. Estamos hablando del 2006. Ok. Campaña de alcaldes y diputados. Entonces, este dinero, como usted era el presidente de ARENA, lo erogaba lo recibía el tesorero de arena y ellos decidían eh, en, digamos de una manera interna a qué empresa contratar. ¿Usted nunca tuvo conocimiento de qué empresa era la que contrataban para que no, brindara la seguridad? No, no, no, no, no tenía ese tiempo, diputado. Muy bien, señor saca. Durante su usted hablaba de apoyo interinstitucional o refresquenos la memoria cómo le llamaba al proceso de dar alguna bonificación a funcionarios de otro órgano de Estado, específicamente el órgano judicial, por decirlo así. Apoyo institucional. Ok. Apoyo institucional. Durante su mandato, ¿tuvo sentencias de inconstitucionalidad alguna iniciativa suya? Bueno. ¿Recuerda eso? ¿Iniciativa de este servidor? ¿Alguna ley aprobada en el Congreso? No, no lo recuerdo, pero... Si sí, hubo varias inconstitucionalidades. ¿Hacia usted, hacia sus iniciativas? Bueno, hacia el al Ejecutivo, okay. por supuesto. Y en ese sentido, usted mencionaba anteriormente sobre que no había otorgado ningún tipo de beneficio a la Corte de Cuentas. Eh, Reitérémelo, por favor. Sí, sí. ¿Nunca tuvo problemas con los finiquitos que la Corte de Cuentas debía entregarle a usted? Yo quisiera, aprovechando, diputado, que usted ha tocado el tema de los finiquitos, hay una, una, una, una confusión con el tema de los finiquitos. Los finiquitos son, no son una liberación de una persona de su actividad administrativa en un cargo. Básicamente, los finiquitos que se nos entregaron o se le entregaron a los o se le han entregado a todos los funcionarios, y en algún momento se los entregarán a ustedes, es que a la fecha a la fecha de entregarlo, no hay ningún juicio en ninguna de las cámaras de la Corte de Cuentas. Eso quiere decir, eso no lo salva de responsabilidad que mañana venga una demanda. De ninguna de ninguna responsabilidad. Ok, señor Saca, ¿Por cuántos millones de dólares se le acusó o fue condenado usted? Bueno, el, la condena fue por 301 millones de dólares. Eh, lo que hicieron los jueces, como lo dije al principio, es una distribución eh, inventada, le ponemos a este tanto, a este tanto, y nosotros estábamos pidiendo una condena en abstracto. Porque, a diferencia de un tribunal penal, en un tribunal civil o mercantil, la Fiscalía pone una demanda, y ahí hablamos de números. Porque no solo se trata, mire, yo vengo a acusar a al diputado X o al exfuncionario X por X cantidad, entonces aquí, aquí lo que ha habido es una gran mentira con los números, por eso le decía que generar expectativas falsas, porque esos 300 millones tuvieron destino, gastos reservados tuvieron destino, no se quedaron en el bolsillo de Elías Antonio Saca ni se quedaron en el destino de un par de funcionarios que hemos sido señalados y que hemos sido llevados a tribunales y se nos condenó en juicios totalmente injustos. Señor Saca, perdón, eh, pero siendo, siendo estos gastos de la partida reservada de millones, ¿cómo es posible que en las auditorías de la Corte de Cuentas no hubieran sido detectados? O sea, porque, digo, eran gastos millonarios. Entonces, si los auditores llegan a ser valga la redundancia, auditorías, y, y dan un finiquito, ¿verdad? Si bien es cierto lo que usted dice, pero ellos res, revisan precisamente procedimientos y legalidades de esos procedimientos y erogaciones, y efectivamente, en qué se ocuparon. Entonces, eh, ¿cómo es posible que la Corte de Cuentas no hubiera detectado ni lo más mínimo? En el caso de la Corte de Cuentas, se ejercía dos auditorías en en la Presidencia de la República. Una, la auditoría normal, o sea, la auditoría en general de toda la operación de la Presidencia, y la otra, de los gastos reservados. Si usted me pregunta cómo era esa auditoría, era superficial sobre los gastos reservados. En otras palabras, no ejecutaban su responsabilidad como debía de ser. Superficial. Superficial. Tiene la palabra... Rebeca Santos. Gracias, presidente. Solamente una consulta. ¿Recuerda quién estaba en concultura en su gobierno, señor Sacra. Sí, eh, Federico Hernández. Okay, Federico Hernández recibió sobresuelo? Sí, recibió sobresuelo. ¿Recuerda la cantidad? No, no la recuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra Marcela Pineda. Gracias, presidente. Señor Saca, hablamos que los sobresueldos que provienen de la partida secreta habían, habían sido pagados a ministros y viceministros. En ese mismo orden de ideas, ¿se pagaron sobresueldos a su secretario jurídico y al secretario de la presidencia? A su secretario. ¿A ellos? ¿Al secretario? ¿Jurídico? Sí, sí, sí. ¿Quién era en ese momento su secretario jurídico? Luis Mario Rodríguez. El... Jurídico. El de la PUNE. Va, este señor Luis Mario Rodríguez. ¿Ese señor cuánto recibía, Luis Mario Rodríguez, de sobresueldo de la partida secreta? No lo tengo exactamente. No, creo que son 7 mil dólares mensuales que recibía. ¿Por los cinco años que estuvo? No, mientras duró, porque después se retiró del gobierno. ¿Cuánto tiempo estuvo el señor Luis Mario? No tengo exactamente la, la, la cantidad, pero debió ser eh, tres años y medio. ¿Por tres en promedio, digamos que por tres años el señor Luis Mario Rodríguez recibió en concepto de sobresueldos que venían de la partida secreta 7 mil dólares. Es lo que recuerdo, diputado. Es lo que recuerdo. Curioso. Gracias, señor Saca. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado William Soriano. Gracias, presidente. Señor Saca, siguiendo con ese Esta dinámica, quisiera saber sobre la señora Sandra de Barraza. ¿Nos podría explicar si ella recibió sobresueldos o no? Mire, en el caso diputado Soriano de la Comisión Nacional de Desarrollo, la señora Sandra de Barraza era integrante y recibía. Yo no tengo el, el, el estipendio, pero lo recibían por ser miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo. Ellos prestaban ese servicio. Bueno, ya para terminar mi, mi participación, señor presidente, solo quisiera saber si, si nos puede confirmar cuánto recibía el señor Rodolfo Parker nuevamente. Y esto porque me llama la atención que él recibía ciertos estipendios, cierta ayuda. Si éste le permitía tener algún maniobrabilidad en la Asamblea Legislativa, o cuál era el objetivo de poder... Era ayuda institucional a su partido. Creo que eran ocho mil dólares mensuales. Bueno, está aquí, presidente. Gracias. Tiene la palabra la licenciada Romero. Gracias, presidente. Señor saca usted nos ha reconfirmado que siendo presidente de la República... También era presidente del COENA. Entonces, quiere decir que esos fondos que usted erogó en calidad de apoyo institucional, como usted lo llama, hacia el Partido Arena, quedó siempre bajo su administración. Es decir, solo cambió de bolsa, porque siendo presidente del partido también era presidente del COENA. O le va a. Dejar la responsabilidad al tesorero, cuando el tesorero era un subalterno sui. Eh, diputado, yo quisiera decirle que yo he sido condenado por, por el manejo y administración de los fondos reservados durante mi administración. Eh, estoy, estoy, estoy en la cárcel. Eh, yo lo que he hecho es contar la historia. Yo no he dicho quién es responsable o quién no es responsable. Al final, el tribunal consideró que eran ilegales los sobresueldos y los gastos en general. Y para no irse a un juicio de cuentas, que hubiera sido lo correcto, lo que hicieron es condenarnos por cantidades exactas. Sí, le decía si particularmente le iba a dejar la responsabilidad al tesorero porque eso dejó entrever en su anterior participación. Dijo que esos fondos iban y los recibía el tesorero. Pero si usted era el presidente del partido, usted tomaba las decisiones de las actividades que se debían desarrollar con esos fondos o hacia dónde iban. Por supuesto, era su responsabilidad como presidente del partido. Bueno, esa es una opinión muy personal, diputada. Eh, yo no he dicho ni he responsabilizado a nadie. Lo que he dicho es que se le pagaron esos fondos al partido de ARENA en concepto de derogación por gastos de seguridad al mandatario de turno. En ese mismo sentido, del, siendo usted presidente también del COENA, ¿qué miembros del COENA eran también funcionarios de su gabinete? Bueno, varios. Varios. El, el señor Francisco Laínez era miembro del COENA. Eh, yo, yo no recuerdo porque cuando yo ingresé al COENA fue con el retiro de don José Antonio Salaverría y eran varios, eh, el ministro René Figueroa también era miembro del COENA y eran, eran 13 miembros eh, diputados, Ustedes no sé si habrá cambiado pues la, el número de miembros de la autoridad partidaria pero eran varios miembros del gobierno por ende les pagaba sobresueldo a todos ellos? Los que he mencionado, por supuesto. De acuerdo. Eh, una última preguntita. ¿Quién es su abogado, presidente? Bueno, eh, quien me ha representado en el juicio fue el licenciado Palencia Texpan y el licenciado Machado. Ellos fueron mis abogados en ese juicio. ¿Cuál es el nombre completo, del licenciado Machado, que se Mario, Mario Machado. José Mario Machado Calderón. Uh -huh. Es aquí, el usted mismo... Tiene sus manos, eh, es correcto, exacto. aquí lo estoy ratificando. Uh -huh. eh, su abogado defensor es también el que ha sido contratado por la, una de las comisiones especiales. Es importante que el pueblo salvadoreño deduzca ahí sobre el manejo que se está haciendo de algunas eh, comisiones especiales y si realmente se busca el verdadero objetivo que es dar con los verdaderos corruptos o solamente hacer un show mediático o una novela acá, ¿verdad? Digo esto porque el señor José Mario Machado, defensor del de señor Elías Antonio Saga, también es el contratado por la eh, Comisión Especial encargada de investigar las ONG Fantasmas. Y díganme ustedes con qué solvencia o qué independencia... Se puede hacer. Se lo dejo al pueblo salvadoreño, nada más para que quede claro que es el mismo abogado el que está investigando las eh, ONG Fantasmas, el abogado defensor del señor Elías Antonio Saca. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rebeca Santos. Muchas gracias, señor presidente. Con las siguientes preguntas, cierro mi intervención, señor Saca. Solo para... Confirmar ante el pueblo salvadoreño. Durante su gobierno, ¿quién era la vicecanciller de la República? Habían eh, el canciller, un vicecanciller y la viceministra, perdón, de Relaciones Exteriores, encargada de los salvadoreños en el exterior. ¿Cuál era el cargo de la señora Margarita de Escobar? Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de los salvadoreños en el exterior. ¿Ella recibió sobresueldo. Sí, por supuesto. ¿De cuánto era el monto? Eso no lo recuerdo. Mi papá. ¿Por los cinco años sí. mensualmente? Sí, mientras estuvo como, como... Ok. ¿Quién era el director de la Policía Nacional Civil en ese momento? Bueno, eh, yo tuve varios directores de la Policía Nacional Civil... Eh, uno de los directores, eh, antes de ser director, fue viceministro de Seguridad Pública. Es el ingeniero Rodrigo Ávila. ¿Él recibió sobresueldo? Por supuesto. ¿Recuerda la cantidad? No la recuerdo. ¿Los cinco años mensualmente? Mientras estuvo al servicio del gobierno. Ok. ¿Usted recuerda quién era el presidente de CEPA en, en su gobierno, señor Sácaro? El presidente de CEPA al principio fue don Miguel Ángel Salaverría, que en paz descanse. Después estuvo Juan José York. Y por último terminó el señor Albino Román. ¿El señor Albino Román recibió sobresuelo? Sí, por supuesto que ¿Recuerda recibió la cantidad, señor? No la recuerdo, pero sí recibió ¿Durante sobresuelo? estuvo en su periodo fungiendo como presidente de CEPA? En la última parte de mi gobierno, sí. Ok. ¿Recuerda también quién era el presidente de CEL, señor Saca? El presidente de CEL era el licenciado Nicolás Salume. ¿Y el señor Sufrido Ochoa Pérez? No, él estuvo eh, como presidente de ANDA. ¿Y como presidente? Y, vice, y viceministro de, de, de Obras Públicas. Él también recibió sobre sí, esto? Por ¿Recuerda la cantidad, señor Saca? No la recuerdo mensualmente mientras duró en su cargo. Mientras estuvo trabajando con el gobierno. De acuerdo. Y solo para finalizar, el señor Juan Wright ¿era el tesorero de Coena? Sí, él fue tesorero eh, durante la campaña presidencial de este servidor. ¿Y él recibió en alguna manera sobresuelto? No, no nunca. recibió Gracias, señor. Saca, amable. Bueno, Nada más resta agradecerle, señor Saca, por eh, el acompañamiento y por haber respondido las preguntas eh, de esta comisión. Esta comisión se lo agradece y estoy seguro que el pueblo salvadoreño de igual manera le agradece los datos que ha podido revelarnos, nombres que ha podido revelarnos, cantidades que ha podido revelarnos. Eh, nos van a ser de insumo para poder dar estos pasos que estamos dando, para poder... De alguna manera, encaminarnos a encontrar esa verdad que el pueblo salvadoreño merece y poder deducir responsabilidades de igual manera. Eh, se le agradece, tenga buenas noches y muy amable por haber asistido. Si me permite. Con todo gusto. Muchas gracias, diputado presidente, diputados miembros de esta comisión. Yo les agradezco el espacio. He tratado de hacer un esfuerzo muy grande de memoria a raíz de las imposibilidades o las pocas oportunidades que uno tiene de ver a su abogado en el centro penal. Hay un eh, eh, sistema muy rígido y eh, yo, yo he podido ver al abogado hasta eh, el día de hoy para tener información a los, a los abogados de mi caso. Sin embargo, al enterarme por las noticias, eh, comencé a prepararme, presidente. Y sí quise venir aquí a aportar, no a mentir, porque sentarse aquí a decir que no y es sí, es muy grave para el país, sobre todo si se busca algo. Yo no voy a juzgar a las otras personas que vengan aquí y que digan otra cosa. Ese es problema de cada quien. Lo que sí le puedo asegurar es que como presidente de la República, del 2004 al 2009, hice todo lo posible por mejorar las condiciones de los salvadoreños y también cometí errores. Errores por los que estoy pagando. Errores por los que estoy en un centro penal y no estoy huyendo. Estoy aquí en el país. Porque cuando yo fui capturado el día de la boda de mi hijo mayor, yo estaba enterado que la fiscalía iba a capturarme usted sabe que se filtran esas cosas yo no salí para ningún lado no huí del país me quedé aquí porque al final yo tenía que enfrentar y esperar un momento para aclararle a los salvadoreños las cosas que, que, el, que el sistema penal funciona o no funciona es otra cosa pero yo lo enfrenté y estoy haciendo todo mi esfuerzo trabajando en el penal desde hace años Sometiéndome a los programas de, no solamente los programas disciplinarios, sino los programas prosociales, los programas generales, estoy trabajando en la oficina del penal. Estoy viendo una realidad que yo no conocía a fondo. Y usted tenga la seguridad, presidente, de que si yo tengo más información sobre este tema para ayudarles a esclarecer esto, yo estoy disponible. Porque... Como ciudadano creo que es bueno cambiar las cosas, cambiar lo que no está bien. Hay algunos que, que dirán, bueno, y, y, y el expresidente saca, El expresidente saca está preso. Yo estoy pagando las consecuencias de algunos actos, incluso con un juicio sumamente desventajoso. Sin embargo, cuando me invitaron decidí estar aquí porque yo creo que la verdad siempre nos hace libres. Yo estoy muy satisfecho porque me voy con mi conciencia tranquila. Tenga usted la seguridad de que la oportunidad la he aprovechado al máximo. Seguramente el Alzheimer prematuro que podamos tener, hay cosas que no las podemos recordar. Pero he tratado de darles información completa a ustedes, señor presidente. Muchas gracias a los diputados muy gentiles de su parte por, por recibirme aquí, por escucharme y tengan la seguridad que yo estoy a la orden y al pueblo salvadoreño y a todos ustedes les, les deseo buenas noches. Que Dios bendiga a la tierra cuscataleca. Muchas gracias. Que Dios lo acompañe. Gracias. Vamos a tomarnos un receso de 30 minutos, 40 minutos, mejor quizás, ¿verdad? Para que cada quien cene. Eh, nos encontramos acá en 40 minutos. Gracias.